consulta eh, antes, antes que nada eh, que tiene que ver cómo ingreso yo al, al servidor web donde pues, vos me mandaste un usuario y una contraseña claro eh, link a ver déjame ver para que lo pase <coughs> otra vez no me acuerdo dónde viene. Pasado. creo que lo voy a pasar en el whatsapp pero lo voy a pasar por acá también o lo paso por el por el telegram también por donde te quede más cómodo Dale, tengo, lo tengo los dos abiertos mira esa es el, la url digamos que ahí te loguearías ¿No? ahí está ahí me logueo ahí estoy en entrando ¿Te tira algún error o algo? No. no, no, como que no me lo está abriendo, ahora sí, Tuve que copiar y pegarlo, Tal cual. y este es el usuario y esta es la contraseña bueno, ayer estuve reunido con aprovecho y les cuento estuve reunido con Álvaro y con Roberto más que nada para, para charlar un poco de de la idea del juego a futuro eh, versiones posteriores y ese tipo de cosas claro eh, y, y nada, están con la intención Roberto que viene del palo del marketing ahí pueden entrar, buenísimo Roberto está con la intención de eh, salir a vender el juego como, eh, no, no el, el juego que estamos haciendo nosotros, sino como una licencia de ese juego, ¿no? Customizado a gusto de, por ejemplo, no sé, Nacional de Medellín, el club de fútbol. Claro. Entonces, quiere ir con, con el juego que estamos haciendo nosotros, con el caso de Banfield, que funcionó bastante bien, y decirle, mira, lo podemos hacer, el juego que estamos haciendo nosotros, podemos hacer lo que sea. El Trivia Penalty Crack eh, Nacional de Medellín. Para venderle el juego al Nacional de Medellín con una tienda in-game, con todo lo que lo que veníamos hablando. Sí, sí, sí. Para que ellos tengan su juego de Trivia del Nacional de Medellín. Entonces dice, y a nivel desarrollo es mucho más complejo. Le digo, mirá, a nivel desarrollo hay que implementar cosas que ya veníamos charlando que es el tema del market, eh, tendríamos que implementar cambios en los assets, obviamente, porque hay que buscar, si vamos a hacerlo del Atlético, por decir, por decir ¿no? Claro. Nacional de Medellín, ¿no? Hay que buscar referencias estéticas. Camiseta, no, todo lo bueno que claro, ese tipo de cosas. No a nivel eh, cambiarle la estética al juego, que en vez de ser pixelar, sea fotorrealista, no, nada que ver. Que mantenga el mismo tipo de estética, pero acomodarlo acorde al del club, ¿no? Esa es, es más o menos la idea. Y yo obviamente no, no, le puedo, no le di una estimación, decirle, bueno, sí, lo hacemos en un mes o dos meses. Claro. hacer un copy-paste de lo que está hecho eh, para, para tematizarlo. Y digo, sí, muchas cosas se pueden usar porque todo el sistema de preguntas y respuestas es lo mismo. Claro. La parte de base de, de base de preguntas es la misma. De acuerdo. Pues, en vez de llamarse la categoría Copa de Campeones, se va a llamar. Eh, no sé, Copa Libertadores, por decir una categoría. Entonces, claro. esas son cosas que se pueden acomodar, que pueden llegar a ser rápidas, pero si sí hay que hacer todo un desarrollo estético, porque tiene que ser, no sé, el goleador X, Juan Pelotas, que fue el goleador estrella de, de Nacional Medellín, y bueno, hay que hacer a Juan Pelotas eh, con toda la animación claro. y el número que tiene. Claro. Entonces, aparte, si tiene el festejo de él solo característico. Igual. Sí, sí, o sea, si son se cosas enoja, que... revolea cualquier cosa. ¿no? <ríe> son cosas que hay que, que hay que ver, pero que a nivel de desarrollo podrían ser bastante amenas, ¿no? En ese sentido, porque, bueno, hay gran parte de lo que es el laburo ya, está, ya estaría hecho, ¿no? Y más, y más amenas si sí pagan, o sea, ella se vuelve doble de amena. No, no, obviamente, <risa> porque <risa> la intención es, que lo que yo le dije, es. Eh, Sí, obviamente, que claro. hay que hacer un listado de assets que se necesitan, un listado de features que se necesitan agregar al juego, hacer una estimación de tiempo y pasar un presupuesto. Totalmente, sí, sí. sí. Así que en, en ese sentido quédense más que más que tranquilos que la intención es esa, es seguir laburando con ellos, eh, desarroll, seguir desarrollándole productos. Ah, bueno. Así que bueno, nada, me parece me parece interesante eh, e importante contárselos eh, para que, que sepan cómo, cómo viene la relación con, para con ellos. ¿no? No, Está bueno, aparte yo creo que también van a ver las posibilidades eh, mediante evoluciones el, el juego, vean lo que pasa. ¿no? Ahí claro, ellos van a sí, sí, sí, sí. Que... No, ayer estuvimos hora y media entre los tres eh, charlando sobre esto, sobre cuál era la idea nuestra con Banfield. Que. que Roberto tiene una idea muy parecida a la idea que nosotros teníamos con Banfield Entonces... y, y Álvaro no viene del palo del marketing, él viene del palo de prensa Entonces, eh, nada, era como la contraposición Nosotros con los números y, y Álvaro con la parte de prensa que no, no, se, no se daba cuenta de cómo se podía llegar a vender que. Yo dije, Ah, pero si lo vendemos como con la idea de una fanbase, como dicen ustedes, de que le va a generar una mayor fanbase Digo, sí, es que el general la va a generar, pero vos tenés que pensar que cuando le vendés este producto cerrado, también le estás vendiendo un sistema de soporte, de actualización, entonces el juego se mantiene activo. La idea es mantenerse los activos el club. ¿Qué? Y apoyado por redes o por una página del juego, y ahí viste como que ya empezó a entender cómo era la movida. No es que no es un solo producto, sino que es un paquete. Claro, totalmente. Y más si por ahí... Suponete que en algún club vaya bien y quieran updates... O sea, ahí ya tenés claro. también... Claro. A, a totalmente. Totalmente, ¿viste? Así Pero que bueno. nada, es eh, hay, un, hay un buen panorama interesante en ese sentido. <coughs> Así que bueno. Eh, ¿Qué más? Álvaro me dijo el día martes que eh, no sabe... ¿Cuál es el problema que está teniendo con la carga de la base de datos que le tiene un error? No me supo explicar qué. Eh, yo le dije que hoy nos íbamos a juntar nosotros para hablar del tema de avance del equipo. Me claro. preguntó si existía la posibilidad de que él se conecte un toque para mostrar lo que él está haciendo, Iki, y que le digas si, sí, no, te estás equivocando acá. No, no quiero, no me digas Sí, dale. No para le... <risa> mí bueno. le, le tiro un mensaje. Para mí le... ya le tiro un mensaje. Ya están haciendo, ya tienen la página lista, por bueno, lista, casi lista. Eh, si querés, ah, no, bueno, no no, te iba a decir si querés le mostramos que, que avance hay, pero mejor lo muestran ustedes el martes, ¿no? Eso sí, se sí, lo se lo mostramos el martes. Dale, dale, Bueno, no me contesta. No sé si querés eh, mostrarnos, Iki la, el avance. Dale, a ver, eh, primero que nada te lo paso, te paso una muestra por Telegram, eso es para que dale. lo tengas. Por si me craché la PC, porque me está dando un poco como el culo. Entonces, antes ¿sabes que a mí me estaban dando como el orto la máquina esta? Y no entendía por qué. Y era el cable SATA. Ah, me pasó también. Me cagó una computadora el cable SATA. Hay que tener cuidado con eso. Era el cable SATA. Así que. El cable de SATA. Espectacular. Si no le das bola a eso, a mí me quemó muy rígido eso. Tremendo. Te lo vuela. Ahí pasé. Está pasando. Está, se están viendo instalé windows 11 en la computadora que uso para jugar y está bueno está lindo lo que pasa que me llamó la atención que me eh, ah, lo voy a bajar al teléfono me llamó la atención de que tarde tanto en arrancar después es un es una luz ah, pero bueno. tarda mucho en arrancar viste cuando llegas al, al mensaje de, de bienvenido a windows le pongo el código de acceso y tarda una banda Comparado con lo que era antes, ¿no? Encima sí, tengo, sí, un, sí. tengo un M2, un Wester Digital Black. Claro, por o sea, un Ryzen 7 y 16 de RAM. Yo, la verdad, uso Windows. Tengo Windows 10 y Windows 8, pero uso Windows 8 porque el 10 te, es invasivo totalmente. Vos le ponés ¿Sí? no quiero actualizar y te actualiza igual, te mete la actualización por el orto. Te la, te la, <risa> Ahí la, se está la... bajando, che. Sergio, ¿y ¿vos tenés algún, algún avance? No, no, sí... Eh. <risa> no, me dijo, me preocupé, se <risa> me dijo, no, dije, ¡ay, la no, puta no, madre! No, no, no, eh, no, sí, tengo. Este, tengo dos, cuatro, cinco animaciones ya, me quedan dos, sería de los arqueros. Bien, ¿están en el... en el... Claro, no, ¿El tengo, Israel? o sea... La estructura de las animaciones, o sea, ah, tengo las bien. animaciones armadas. Bueno, pues eso de arriba la, nada más es pintar y ya. Bárbaro. Eh, y darle Sabes la por qué, qué te que... pregunto? Porque nosotros el martes, o mejor dicho, la semana que viene, tendríamos que hacer una entrega de los avances al estilo trailer, ¿no? Entonces, claro. ya con esto que, que preparó Iki más las animaciones que ya hay, y todo mi intención es armar un, un trailercito cortito, minuto sí, sí, y medio... Para que ellos puedan subir en la web y hypeen un poco ¿Te piden, piden? Mm, Y bien, la sube. web, ahora les voy a compartir la web está, um, está tomando forma Mira, para hacerlo rápido, decime qué querés Y yo arranco por eso, ese cachito que, que vos me pedís Y después sigo No, no, lo, eh, vos centrate en que ahora necesitamos las animaciones de, de los arqueros Claro, eh, por eso, qué, qué que animación que es? querés del arquero la que tengas. En realidad, minuto. es la que tenga No, porque voy a meter un poco de todo. Voy a Ay. hacer un pantallazo de código. Obviamente, el código nuestro no lo voy a usar. Voy a hacer un pantallazo con la, los códigos viejos de, de Battlefield Penalty Challenge. Voy a hacer unas, unas capturas ahí. Qué fantasmeada. Eh, sí, pero bueno. Es, es una fantasmeada, pero ellos no lo saben. Y el que ve el video tampoco. Oh, Entonces. Mal. Yo, sí, bueno, la, pelota, eso. La, ¿La pelota se usa la del de anterior o acá hay que vamos a diseñar otra nueva? Va, va a yo usaría la misma che, yo usaría la misma Ok, te pregunto para ya ir sabiendo, porque como tengo que ver dónde la posiciono y por ahí si sí cambia de tamaño después Como que puede impactar en, en donde quede en el final, si la pongo en una o otra Pero No, sí, yo sí. la pondría... El, los pateadores eran tres animaciones estos mm -hmm. son 6, 7 Claro Y ahí es como... No, lo que tengas Lo que tengas, que, que pueda servir eh, Aquí instalo esto Instalar sí. Eso más que nada es una muestra de cómo se vería la publicidad Es lo que me habían pedido que urgía Acá tengo para mostrar claro. lo que sería la otra parte que está ahí... de todas formas Iki, una consulta ¿Cómo che, me, ap me aparece solamente un botón de retry, che Claro, sí, porque es para mostrar que ya está funcional, digamos, lo, eh, la, la publicidad. Configurar el sistema de publicidad y fíjate que tocas no, el botón. No, no te tira. No, sí, que, que toco el botón y no me hace nada. Ah, ahí recién. Pero tuve que tocar bastante. Claro, por ahí porque todavía está... es la primera escena que carga. En realidad tendría que precargar, a ver lo puede ser que mi conexión no sea buena también, ¿eh? Estoy con la buena conexión. ¿Qué me decía Sergio? Perdón, que te...? ¿Cómo te pasaría la hoja de los arqueros? O sea, el, el pateador eran tres movimientos. Claro. Pero este son seis. ¿Cómo lo gestionaría vos? ¿Todos juntos o...? Sí, mandalo separado. igual. Que, que fueron los otros, yo lo autodivido, digamos. Con el, con el programa lo puedo ir dividiendo por frames o sea me viene toda la hoja y yo después lo, lo corto ¿Taca? así que no te la ¿Pero a o sea eso de, de saber eh, cuál es el que ataja cuál es el que, que, que se está lamentando todo eso claro y eso yo lo leí por línea pero vos acá podés suponerte que tengas más líneas no pasa nada yo también lo puedo dividir eh, con otros parámetros digamos no, no te, o te lo divido en dos tengo los que todo lo que atajan y todo lo que le hacen igual. Ah, también está buena esa, está buena. O por ejemplo podés poner una fila, qué sé yo, salta para un lado, salta para el otro, así. Bueno, sería más quilombo, no para uno, no sé cómo... No sé, eh, yo lo estoy haciendo que salten todo para un lado ahora. Ah, Después ok. Vos y, o sea, como es igual del otro lado lados el arquero. Claro, lo flipeo. No, está bien, me parece bien. Vos hace entonces cuando ataja y cuando falla es la otra o cómo es. Y eh, claro, tiene tres para atajar y tres que, que le meten el gol. Ah, ok. Tiene acá, anoté bueno, una estática también, no sé si, si quieres que haga un ídolo. Saltando ah, nomás así. Eso está peor, no sé qué, qué dirás. No, eso, el, el arquero, un ídolo, decís? Sí, o sea, sí, sería arquero, saltando nomás. Ahí, el arquero debería tener un idle. Visto. Entonces son siete momentos. Que sí. eso en realidad es fácil, así no es tanto. Ahí entró Álvaro. Eh... ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Ah, ¿Cómo van? Bien, bien, bien, todo bien. Ah, bueno, me alegro. Sí, ¿Qué eh... tal, Sergio? ¿Qué más? ¿Cómo, ¿Cómo van? Va, Hola, bien, bien. Me alegro. Bueno, no bueno. les quito tiempo. Sí, un, un segundo, Y consulto algo y ya... Así dale. ya, ya dale, pueden dale, ver eso dale, tranquilo. Dale. Sergio, ¿hay sí. posibilidad de que vos me des? Eh, cuadro por cuadro Con fondo transparente, la animación No como Como se la mandaste a Iki, no en, en un spreadsheet, no, si me las puedes mandar Suelta eh, Sí, qué? sí. 010203 ¿La crees eh, O sea, con el, La distancia del movimiento armada Sí, con el movimiento armado como si se estuviera Pateando, sí, eh, sí. así yo armo Armo una animación también estaba hablando, Álvaro, del de, de avance que vamos a entregarles tipo trailer del juego. Excelente. Entonces, estamos preparando un poco de material para eso. Te, te, en la carpeta de arte que usamos nosotros, Sergio, dale. te pongo ahí eh, frames para tráiler. Así me lo pones ahí adentro. Dale, dale. Ahí lo Y lo que tengas, eh, tú mismo, el estadio, ¿te acordás el que habíamos hecho de, de prueba? sí. Eh, sí. Todo, ponémelo todo ahí, yo lo necesito suelto eh, no tipo spreadsheet así yo puedo acomodarlo en el, en el software ahí ve, ahí te mando genial si, sí, eso cuando lo vas teniendo, pásamelo a hacer que así yo lo voy armando <coughs> ahora sí, eh, eh, Álvaro ayer me, me comentaba Iki, que está con, con algún problema en la subida de la base de datos. No sé a qué estoy sí. haciendo mal. ¿Quieren que les muestre lo que estoy haciendo para, para, para... Sí, ver. sí, por favor. Voy a compartir entonces pantalla. Me... ¿Ahí están viendo? Sí, sí. Listo. Entonces, digamos, bueno, este es el archivo. Como ven aquí dice guardar. Nunca le doy guardar como. Voy a poner una, pre una segunda pregunta. Eh, en, en Italia 90 esta pregunta la correcta es la 3 medi, media y mundiales Ahí entonces le doy guardar, ¿cierto? Sí, sí efectivamente. Y ahí guardó. Sí. Ahí. Me está apareciendo no mostrar nuevo ni guardar cómo. Voy a cerrar esto, ¿cierto? Sí. sí. Listo. ¿Cierro este archivo entonces para cargarlo? ¿Sí? sí. Listo, entonces voy a cerrar acá. Y ahorita voy a compartir la el navegador sería así el navegador, listo, me avisan si están viendo sí ahí ya se ve ahí está. listo, entonces aquí estoy aquí en trivia, en question Spanish, cierto Ajá. importar seleccionar un archivo aquí en descargas abrir UTF-8, cierto claro esto es uno perfecto actualizar datos y esto punto y coma, ¿cierto? Y, coma. y le doy continuar Ah, sí Incorrect string A ver, sí Fíjate pone de nuevo eh, lo que hiciste recién Pero en vez de punto y coma, dejalo en coma A ver si con eso... Listo Agarra Archivo 1. Lo dejo en coma, entonces, Ajá. y continuar. No, evidentemente es algo de, de Excel, sí, no estás haciendo compatible. Sí. Es raro ese cartel fíjate, que te tiró. Sí, eh, eh, fíjate que es distinta la versión que la que yo uso de Excel. Sí, C, la sí mía también. Eh, a, a mí antes me parecía como te aparecía a ti, como ese, ese pop-up, ese banner que aparecía diciéndolo de guardar como o no guardar. Claro. Ahorita me está guardando de, de esa manera. Bueno, yo te, te pido lo siguiente, Álvaro, a ver sí, si, sí. si te parece. Eh, que armes en, en el archivo que vos tenés. Ajá. Que armes toda la, la, la lista de preguntas. Ajá. Entonces, yo agarro el que me había dado Iki. Si querés, Iki, pasámelo de vuelta en blanco. Dale. Eh, sí, y hago un, un copy-paste. Copy-paste, listo. Hago un copy -paste. Perfecto. Así. Voy a armar entonces la primera categoría. Para, para, para, pasame pasame por WhatsApp, ese que tenés ahí. Listo, de inmediato. Así, y vamos a hacer una prueba. Así un nos, quedamos, nos quedamos tranquilos con ese tema. ¿Por Telegram te lo tiro o por donde quieras? Por donde quieras. Que lo tengo abierto los dos. Tengo este, no sé si está en blanco o no, pero es el formato tal cual. Dale, no o pasa sea, nada. Ahí está respetado. Ahí lo abrí. Bien, este es el que habías usado vos, Álvaro Sí Lo voy a copiar Lo voy a llevar al otro que está vacío Lo voy a pegar Lo voy a guardar Le digo que no Vuelvo para atrás Y supuestamente se guardó Entonces Lo cierro No, no lo quiero guardar Cierro el otro, vengo acá, voy a Trivia Penalty, ¿no es cierto? Questions Punish, importar, selecciono el archivo, es este último, abrir, eh, punto y coma, ¿verdad? Sí, en, om en omitir cantidad uno tenés que ponerle allá arriba y coma. Omitir cantidad 1. Y actualizar datos por las llaves si importadas. se toca eh, sí. activarlo, ¿cierto? Sí, sí. Eso por si te actualizaría, digamos, los, los valores viejos. Bien. ¿Le doy continuar? Sí. Por ¿Hizo lo mismo? ¿Querés que pruebe lo mismo poniéndole coma? Puede ser, quizá... ¿Sabes lo que se me ocurre? Que puede ser el signo de, de abrir pregunta. Viste que al principio está abrir, por ahí me está, det está detectando como un carácter especial el signo de abrir pregunta. Podría ser, a ver. Podría ser. Podría ser. A ver, pasame si podés ese por Telegram. ¿Vale? Y voy a chequear sacándole eso. Sí, evidentemente es la codificación, porque le saco el signo ese de inicio y, y el acento y funciona perfectamente. Como que está hecho para inglés esto Sí Porque claro, el signo de, de abrir Es de español, en inglés se utiliza Y acentos pues No se diga Claro Pues claro. en inglés puedes tener apóstrofes tranquilamente En vez de un acento Hay un pajarito que se escucha a pleno Sí, no, mi casa Porque está lleno de, de árboles cerca entonces. No, sí, acá, acá también, pero ahora están tranqui a la mañana se escucha, pero no sabe lo que es, una sinfonía. A ver si puedo estar sacando eso. Qué lindo para laburar afuera, con ¿no? ese ruedito. Te roban hasta las zapatillas, si ¿sí? No, yo tengo, <risa> tengo, <risa> yo tengo patio acá, entonces me voy, muchas veces me voy al patio a trabajar. Si querés Álvaro, compartime y te muestro cómo sería. Acá me funciona. O sea, que hay que cambiarle una cosa nada más. Al... Dime. A ver, para que me fijo... ¿Dónde está la reunión? Ya me perdí yo. Ah, ahí está. Si querés compartirme la pantalla de cómo lo subías y te digo qué cosa hay que cambiarle. Es una pequeña... Perfecto. Listo. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí. Dale, vos... Eh, ah, ahí están. Eh, Ah, si querés está, agregar... Sí, sí, funciona perfectamente. Si querés ah, porque agregar... son las que, las que cargaste vos. Claro, si querés sí. agregarle alguna nueva y te muestro cómo se subiría... Dale. ¿Querés venir a la mañana? No hay problema. Capaz que antes. Si querés nos encontramos a la mañana. Como vos te quede cómodo. Sí, mejor a la mañana. Dale, dale. Listo, ahí ya agregué una X. Ok, y ahora habría que hacer... Eh, hace lo, lo mismo que hacías Pero no le pongas ah, a continuar Y te digo que cuál sería la diferencia de... Listo, aquí uno Exacto Punto y coma o coma eh, Punto y coma La codificación punto. es la misma aquí Claro, no, eso es sí. lo que ahora le voy a decir Y ahora anda arriba, ves que dice UTF-8 Sí Y ahí le pones la primera opción, cambiásela a, a la de arriba de todo o Hizo 88-59-1 Exacto, sí Y continuar y Continuar eso en teoría, ¿ves? Ahí te, te confirma que se subió todo. Ahí quedó. Y ahí está. Perfecto, listo, y muchas gracias. No, por favor, si ves, que, si ves igual que te tira algún otro error alguna cosa, avísame, porque esto es, dale. hay que ver, como te digo, los caracteres no estaba Se supone que tiene que funcionar, pero bueno, qué sé yo, son cosas... Listo, dale. Hoy, hoy me pongo en estas sí, y, y te cuento, si sí, algo. Dale. Genial, señores, muchas Buenísimo. gracias. No, por favor, Álvaro, nos estamos viendo, cuídate. F feliz fin de descansen. Igualmente. Igualmente. Eh, Viste que vos recién me pediste ¿no? la, la animación entera. Sí, eh, ahí tengo una duda. No sé cómo lo va a gestionar Iki. Con respecto a lo que va a gestionar no. distinto, yo lo que voy a hacer es agarrar en un programa de animación directamente, meter todo en capas y animarlo por fuera del juego. Yo voy a simular como que es un claro. Ahí a eso voy. Con respecto a lo que nos pasó Néstor. Eh, a ver, ¿puedo compartir yo algo? Sí, sí. No somos la Rusia soviética, puede ser. Con la cantidad de vodka que tengo, <risos> podría cerca. hacerlo ¿Ahí se ve? Sí, sí. Esto es lo que nos pasó a Néstor, como uh -huh. lo armó él, ¿no? Que esto fue lo que intenté explicarle de mil formas y no me entendió. Eh, acá, el espacio que tengo. En el, entre el jugador y la pelota sí. No me da para que el recorrido Que desde de donde parte hasta la pelota Quede fluido Me va a quedar Ya lo intenté hacer así Y que y esté más queda cerca Un spray arriba de otro parece que está pisando dos veces en el mismo lugar No, que esté más cerca, es lo de menos Acá lo que hice fue achicar claro. Un poquito el arco Y alejé un poquito el jugador Y ahí le puse el primero y el último Claro, lo que, que yo voy a hacer, distancia. Yo, yo voy a agarrar la animación, voy a, te explico lo que voy a hacer, voy a agarrar el estadio, lo tiro en el fondo, voy a agarrar el arquero, lo tiro arriba de, de eso, y después agarro la pelota, la acomodo, agarro la animación completa, ¿sí? Desde que está parado hasta que patea, eh, completa, y voy a acomodarlo en el espacio que yo necesite, porque ahí lo voy a ver en pantalla cómo se va trasladando, ¿me entendés? Perfecto. Sí, sí. Y lo voy a acomodar como yo lo necesite acomodar Después obviamente que ese material yo lo voy a compartir Para que tengan todas las referencias de dónde tendría que ir cada cosa bien. Para que se vea bien yeah. Claro, ¿no? E Eso era Genial Entonces te, te lo mando como está Y lo sí, que sí, no sí. no me entendió a Néstor nunca Le mandé yo hasta la animación mostrándole cómo quedaba Me decía, no, pero bueno no tenés que armar la animación Sí, ya sé no, pero yo, yo te entiendo, es el tema de, de distancias, de claro. dónde están acomodadas las cosas, claro. La sí, despreocupate de... porque eso lo vamos a ir midiendo. Yo con, con esto que voy a hacer, ya lo voy a ir midiendo también. Entonces, una vez que esté armado ese video, ya va a ser mucho más fácil también acomodarlo para ver exactamente en qué posición tiene que ir cada cosa. De hecho, creo que también, o sea, yo diría más Sergio, no sé si están de acuerdo, ¿no? pero Fíjate cómo vos lo ves cómodo hasta donde va la pelota y yo acomodo la pelota ahí, o sea, mientras esté en el centro y pate desde ahí, listo Joya, claro, yo, claro. yo me baso en sí, eso sí, sí. Porque muchas cosas las vas a ver cuando lo pasas a Android Yo por ejemplo estaba probando botones que me parecían geniales en la PC y en Android ves el dedo y decís, esto no entra ni en pedo acá, o sea, cómo. Sí, totalmente Es, es tremendo Totalmente ¿Y, y eso está... Bueno, yo pensaba, no, no importa mucho si, si el jugador tampoco queda abajo de los carteles o Ok, Porque en realidad lo importante son el cronómetro, las preguntas, las respuestas Claro Pero o sea, no, no te preocupes eso. que eso voy a hacer yo con ese video, voy a armarlo a ver cómo, cómo, queda, cómo queda presentado, ¿sí? Claro, okay, vamos a jugar. Sí, sí, sí eh, oh. te, te muestro el menú si querés como... Dale, dale ¿Qué pasó, el tren? No boludo, tengo negocios acá entonces... ¡Ah! Vale. <risa> el tren... Eh, como mierda comparto acá presentar ahora? Tengo que ponerle play, ¿no? Primero antes para poder comparar. No, al revés. No, tenés que la flechita para arriba, ah, al lado de close caption. Claro, pero viste que en Godot cuando apretás eh, play, ponele que comparte toda la pantalla. Toda la pantalla. Sí. Ahí está ahí salió, ¿no? Sí. Mira, es para vender un poco de primero, ¿no? Obvio. ¿Ves? Mira, Champ Production, eso después ellos van a hacer su logo, ¿no? Ya lo tengo, ya lo tengo, ya me lo dio. Ah, buenísimo. Bueno, ahí no se escucha la música, pero le metí una de fruta. Acá estaría configurado, suponete que vos escribís, no sé, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y te querés loguear como trucar. No te va a permitir, ¿ves? Porque te dice login error, inexistente. Sí. mismo si escribís ves que acá escribí con tres letras los datos de ponerte más de tres caracteres perfecto lo bueno, voy a entrar con el usuario Te es bueno crear eh, registrarte registra y te lo veas si no login te loguea sí. acá lo dejé tal cual había obvio que esto está sujeto al, al diseño que van a armar ustedes después, no si sí, si sí, sí. configuración esto no sé las banderas las puse por ahora pero no hacen nada ves pero en las barras de volumen que también hay que ajustar según el diseño que vayan mm -hmm. haciendo acá me han puesto nada más salir, yo le agregué aceptar y cancelar porque depende, o sea, cómo guardas si no los la, la configuración claro eh, bueno, info todavía queda subeditada yo que creo, creo que el, eh, tiene está bien el aceptar pero el cancelar yo no lo usaría eh, porque habría que poner una crucecita arriba como para así como tenés ahí para autocerrar claro. ventana, y creo que es, es, eso es lo que. A ver, déjame ver si le había agregado algo más. A menos no me acuerdo. Ya la conexión, esto es lo que más me llevó tiempo, obviamente. Claro. Si sí, no, y Play, y ahora estaba por arrancar con eso de Play que va para otro Bien. lado. Pero registrar Bien. usuario, esto, el otro, eso me llevó Sí, lo que tendríamos, que era lo que yo le había dicho a Sergio, tendríamos en la pantalla de ese menú principal. Sí. Eh, yo le había pasado unas muestras a Sergio de, de algunos juegos noventeros que estaba piola en la pantalla de presentación principal, que se veía como un estadio. Eh, y después, cuando le da a jugar, que es donde vas a la selección de categorías, ellos nos habían mostrado una imagen que era como un eh, como un planiferio. Ahora se las voy a pedir a ver si de casualidad la tienen. A ver si no, si en algún lado, yo creo que en algún lado guardé el archivo del juego. Sí, y eso de la, de la publicidad, al final, ¿qué van a hacer esto de, digamos, del AdMob y todo ese quilombo que tienen sí, que...? Sí, lo tienen que configurar ellos y elegir en AdMob. Claro. Eh. Tienen para divertirse. Sí. Que nosotros lo que necesitamos es el ID. Claro. Claro, que nos pasen la cuenta para armárselo, pero sin ninguna claro. de las dos no puedo hacer nada. Pero sí, ellos tienen una cuenta de AdMob, me dijo ayer Roberto. Ahí les consulté, porque la intención es que <coughs> toda la parte donde uno tenga que elegir la categoría tenga una imagen parecida a esa, Sergio, que es como un mapa mundi, pero medio pixelado y, y con una sensación como que está en, en profundidad. Claro. Está muy piola. Y algo que te pregunto, Iki, eh, ¿qué tan complejo sería implementar que cuando yo elijo la categoría, por ejemplo, no sé, eh, selección Colombia, me aparezca un indicador en el mapa mundial aproximadamente donde está Colombia, como si fuera un pin? Eh, si ya están definidos los lugares y ubicaciones, no es tan complicado. Es más que que nada están... por la cuestión. Es por una cuestión estética, entonces nosotros le podemos ajá. decir: eh, mira decime en qué en qué lugar del mapa Mondi tendrían que estar los pines de todas las categorías. Claro. Porque me parece que está, está piola, le suma visualmente al proyecto. A ver, explicame más o menos, no tenés un peino o algo como para ver exactamente ahora, ahora lo que muestro. me decís. Porque creo que Párame. lo entendí, pero no no, no quiero decirte eh... que sí, es una boluda y por ahí después te estoy prometiendo. Para, a ver si. Eh, claro. Mira, es algo, es algo así lo que estaba. Ahora, ahora comparto. Yo estoy sí, hablando, sí, digo, sí. es algo así, no te mostré nada. No, no te eh. no. Yo lo veo, lo veo. <risas> ahora, a ver que comparto la otra pantalla. Mira, la imagen es algo así como esta Sí Entonces Ahí me van a pasar la imagen Que es Sí, sí. Eh, Entonces, voy por por de abordar la imagen Así que la abra con La abra con el paint Entonces, cuando eh, yo estoy en la selección de categoría y temporada, ¿no? Claro. Eh, entonces estoy, vamos a ponerle negro, estoy en selección Colombia, ¿no? Que me aparezca un pin, así, sobre Colombia. Ponerle que, que ahí está Colombia, pero no, un poquito más, más arriba a la izquierda. Eh, eso... Ahí. Es por la temporada, ¿no? ¿Sería que se llama así? ¿O la categoría se llamaría así? La categoría se llama así. Okay. Sería por, por la categoría en la que vos estés. Ok, ¿Y, y la categoría donde se selecciona. Yo pensé que se seleccionaba En la temporada. En... Eh, va a estar la categoría, está dentro de la temporada. Claro, pero ¿en qué botón se. ¿en dónde se seleccionaría en botones, digamos? Yo pensé Ahora que está. se seleccionaba desde el mapa, claro. Mira, ahí te muestro. Claro, es eh, que Néstor el otro día dio a entender como que seleccionaba presionando arriba del mapa No, no, ahí les muestro, espérenme que me la acaba de pasar, justo me acaba de pasar Ahí está, a ver si le saco zoom Está bueno Esta, esta era la imagen, no, para el otro lado Bueno. Oh. Se sí, el zoom para el otro lado Ahí está, estás metiendo. No, estaba usando como en Photoshop eh, entonces, acá, en este cuadro, ¿ves que está el, el contador de progreso y todo? Claro, y ahí las, las categorías para el Acá estarían las categorías, entonces, acá ah, estaría por el... Selección ah. Colombia. Entonces, cuando yo. ¿Qué, ¿Qué letra? Una font pixelar. Selección <risa> Colombia. Qué mejor que la mía en vida real, mirá lo que te digo. Mirá, selección Colombia. Entonces, cuando yo selecciono. Si ¿Sí? toco selección Colombia, me va a aparecer un pin. Ok en Colombia. Ok, sí, eso se puede hacer, porque de hecho yo tenía pensado, como había mostrado a Néstor, que ya estaban en el mapa y vos seleccionabas desde el mapa, entonces. Claro. Yo creo que se puede hacer tranquilamente, no, no hay problema. Y ahí como, sí, ten... eh, eh, o sea, ves donde vos estás escribiendo Selección Colombia y todo eso Ahí que va a haber un candadito o algo que indique si está abierto o no O cómo se claro, identifica La primera la primer categoría es la que siempre está abierta Cuando claro. vos ganaste, sí, las demás tendrían el candado, ¿no? Ah, ok, como candado, candado. tienes o sea. Y cuando eh, ganaste la primera categoría, el candado se va a abrir y va a desaparecer y se van a habilitar las otras categorías. Ok, tres y después la otra. Bárbaro. ¿Y la temporada Pero más ¿cómo, o menos, cómo seleccionaría? Temporada? Ah, te pasa automáticamente, ¿cierto? Pasa automáticamente. Listo. Igual tendríamos que hacerla así como un, como un botoncito para que vaya para un lado y para el otro. Porque si en algún momento eh, ganaste la temporada, te tiene que dejar volver a la temporada anterior. Rejugarla, claro. Claro. Entonces tendríamos que tener un botoncito para... Para ir y volver la a... Tener, la tendríamos tira. que tener alguna... Bueno, el otro. Tendríamos que tener algo así... Que nos permita movernos, ¿no? Claro. Pero esta es la imagen, Sergio, de referencia. Me parece que está piola, no sé vos qué opinás. Sí, no sé, buena. Hay ¿eh? bueno. armar algo, algo en ese estilo. Fíjate que son, son circulitos. Yo armaría algo así ¿Con círculos o con cuadrado tipo píxel? Me gusta cómo está con circulitos, che Dale. Eh, Si no sabes con qué probaría Yo soy qué rompebola que soy, debe estar pensando Sergio con, con cuadraditos pero que sean redondeados Viste que en Corel vos podés hacer el cuadrado y redondearlo Sí, sí, como... Sí Con las, con las puntas redondeadas Sí. podríamos pensar en algo así y eh, ver también el tamaño que tendría todo ¿no? porque ponele que hay una categoría que sea oceanía porque ponele que existiría no podés usar esta parte del mapa si tenés este si lo tenés acá tenés esta ventana acá ¿se entiende? El mapa, en realidad, es referencia visual, más que nada Porque todo estaría pasando en el, en el cuadradito este Claro, pero ponele, eh, el pin, no se vería el pin, o sea, el, el pin quedaría atrás de esto Claro, y si se pone el cuadradito este en el medio Y si no ¿Es? también, cuando vos seleccionás, puede hacerse transparente, va el pin y entra el juego oh. O sea, ¿se daría transparente el cuadrado tal vez si hay algo? No sé. Me gusta, me gusta esa idea che. Una, una especie de transición animada Claro, no sé. cuando yo claro. selecciono Selección Colombia eh, una, una, una consulta, a ver qué les parece eh, Esto va a estar abierto, ¿no? O está cerrado Esto está acá y está cerrado Entonces yo para elegir, toco, se abre Elijo la categoría me pone el pin y esto se cierra. Y el pin como que titila o se agranda y se achica. Cosa de que llame la atención para tocar el pin. Okay. Ah, entonces hay que tocar el pin para reconfirmar la selección también. Estaría bueno, me parece. Nos, lo, lo tiro como como una idea. Está bueno, hay pos diferentes. Sí, no, no me parece mal. Y sería desplegable entonces las temporadas. Claro. ¿no? También lo que entonces... se puede hacer, aunque eso ya sería un poco más complejo, ¿no? Podría hacerse un zoom hacia donde eligió el jugador en vez de un pin Entonces te, te tira un zoom y pasa al, al mapa donde estés Pero bueno, eso ya sería un poco más complicado Y es un poco más complejo Sí Es un poco más complejo porque ahí ya te... te Tengo te que jugar con cámara. la cámara demasiado, sí. sí Sí En cambio así, esto se baja y empieza a titilar Y cuando vos tocas, desea ingresar un, un modal Desea ingresar o desea jugar Selección Colombia entonces, que llame el nom el mismo nombre, ¿no? Claro. Me sí, ¿no? ¿Viste? peor ¿Eso lo va a armar igual Néstor después? ¿Cómo sería esa pantalla? ¿O ya ahora sí. agarramos la idea? Ah, listo. Eh, agarremos la idea, pero creo que sería así. Dale, dale. Entonces, así ya tenemos la distribución del mapa completo. Eh, y... No, no lo veo mal de que esté de que esté ahí en el, de que esté esto acá y que se baje, entonces ahí tenemos todo el mapa a disposición para el contador de progreso y todo ahí no jodería está bueno, claro y estéticamente está bueno eso que se despliegue, vaya, venga ¿Y, ¿Y, va a estar ya desplegado ni bien se abre las temporadas o, se, o uno ya ingresaría y no estaría desplegado eso? Ingresaría y no estaría desplegado, ah, okay. eh, se le podría llegar, se me ocurre también, alguna animación para como que el, que el botón también titile la primera vez para que sepa que lo tienen que abrir, claro, yo pondría un arrow viste que haga tweet, tweet, viste como a veces que como que te indico un arrow como que claro. aquí, uh -huh. eso es un poco más llamativo, sí, Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, me parece que, que va por ahí la idea de, de la parte visual. ¿Cómo lo ves, Sergio? Lo viento, bueno. Estaba pensando en, como pasó el otro día, ¿no? Con el... No estaba, no sé si te comentó Néstor. El tema de la publicidad, ¿viste? En, la, en el cartel luminoso. Sí. Yo preguntaba si no rompería mucho con lo que es el, todo el pixelar. No, eh, no. Me... Te digo porque... Néstor me preguntó lo mismo el otro día, yo le dije no. ¿Por qué no? Porque la cámara está lejos, entonces el pixel cada vez, cuanto más lejos está, es más chico. Sí, Por sí. la estética nosotros estamos trabajando. Entonces no, no pasaría nada en realidad. Y algo que habíamos hablado con Néstor que puede dar esa sensación de pixelar, aunque no sea pixelar, es meterle Icky un shader Claro. a la valla, viste, hay un shader claro. que es de efecto tipo tipo LED entonces meterle bien. ese shader a la, a la banda y va a dar esa sensación claro bueno. lo, lo que hay que ver también como dije es que hay que ver bien lo de los anuncios porque creo que no los podés eh, redimensionar como querés tiene que adaptarse a lo que lo configuraste en AdMob claro Sí, sí, sí. Y eso ya no. te cambia toda la estética, digamos. No, pero yo estoy diciendo... estoy diciendo de... A los de ellos, los personajes. De el del arco. Ah, ok. O sea, párame a ver... Sus eh, dónde... patrocinios, digamos. Claro, los patrocinios del arco. Párame que no tengo la imagen acá, a ver dónde... Bueno, igual la pregunta era la misma, pero o sea, para este. Pará, pará, pará. pará, pará, pará. ¿Tenés una del estadio por ahí rápido, Sergio, para subir en el drive? ¿La que habías hecho de referencia? La primera, si sí. uh, no <risa> capaz que voy a tardar en encontrarla. Es que yo tengo boceta, muestra, muestra de la muestra, <risa> sí, tres igual tres archivos, copia por si se me rompe uno y hasta ¿Yo? que encuentren donde había dejado terminado. <risa> Yo ya para este juego hice Trivia Penalty Crack 1, 2, 3, Trivia Penalty Crack final, final 1, final 2, claro. o sea, ya el final del final. <risa> Vas creando carpeta. ¿Encontraste? Ahí está. lo encontré. Acá está. Entonces, yo donde decía de meter el shader, es acá. En esa valla. Claro, como un shader electrónico de LED. Exacto. Y ahí es el, la imagen, es el tamaño que tiene la imagen. Ok, habría que ver si sí, se debe haber un shader. Mismo hay, no hay modos, hay pero debe haber. Hay, hay, hay, para, hay que probarlo en realidad, a ver cómo funciona. Claro. Hay que probarlo, a ver cómo funciona. Pero bueno, sí, probarlo lo podemos intentar. A ver, yo no sí, tengo sí, ningún sí. problema con eso. De hecho, ya he manejado shader. Eh... No te confirmo que se pueda hacer 100% así porque hay que ver no, cómo no, queda. No, no, no. Hay que ver cómo queda. Hay Más que, que nada eso. Queda. Porque acordate que Go también a veces se comporta de una forma un poco hijo de putesca. Sí, sí, sí. Pero hay que ver cómo queda. Entonces, <risa> eh, es, es una idea que nosotros, eh, que yo le, le expliqué a Néstor que para mí ah, no bueno. habría problema. No. Y se prueba. Se prueba. Yo le dije, mirá, si no funciona un shader. Le, yo en realidad no se lo planteé como un shader, pero lo planteó le digo, agarro la publicidad, que tiene que ir ahí, y le meto un filtro de Photoshop, que parezca un LED, y se va a la puta que lo parió. También. Y me dice, pero hay shaders en... para meter eso y tiene esa funcionalidad. Bueno, hay que probarlo, le digo. Si no funciona, tenemos Photoshop siempre. Claro, tendría que ir. En teoría, con un shader tendría que ir. Claro. Eh, eso es como te digo, como Godot siempre va cambiando, y más sobre los shaders últimamente, hay que ver sí. exactamente eso, a ver cómo responde. Sí, sí, sí. Así que nada, eso Pero Tengan la referencia De De esto, Sergio Sí, bien Esa imagen entera no está ahí, ¿no? No, me la pasaron así del teléfono de ellos Bien Pues acá, por ejemplo, le faltaría Yo, por rompebola que soy Le pondría acá la Antártida El pedacito de Antártida que asoma pero porque yo soy un rompebola y, ah, eh, eh, y lo reconozco. Ah, eso iba la, la pregunta de lo de la publicidad si rompe. Eh, acá hay el mapa este. Sí. Y al hacer de redondeados, uh -huh. ¿no te parece que rompería con el pixelar? ¿O lo hago pixeleado al redondeado? Es mm. buena pero tu pregunta. Próbalo. Así Dibujó un pedacito y probalo, a ver cómo queda y lo vemos. Bien. ¿Me mandas esta después? Ya te lo mando. Te lo mando con mis anotaciones, eh. Sí, <risa> con, sí, sí. con la fuente. A ver, ¿dónde mierda la guardé? Creo que sí. Ahí tenés, sin sí, las anotaciones. Y ahora va con las anotaciones. Yo lo guardé, no sé dónde él me lo guardó. Esto lo elaboró todo ya en 1920 por 1080 Sí, 1920. señor. Ah, te pregunto bueno. otra cosa de paso. Viste que decían... No, no sé cómo quedó eso, pero cuando está la publicidad de Reward, digamos, de que querés uh -huh. rejugarlo. Y creo que Néstor había dicho que si cliqueabas no se te mostraba una pequeña publicidad, pero... Eh, o una que dure menos, pero creo que los videos siempre duran lo mismo. O sea, ¿sería un banner en vez de una pequeña publicidad o qué sería en ese caso? A ver, paráme que vamos al guión técnico porque no lo recuerdo. Bien, acá está el flujo de. la página 8 del guión técnico está el flujo de las. de las categorías. de las publicidades, está todo. Figura como publicidad corta y publicidad larga. Claro. ¿Vos decís en vez de una publicidad corta que sea un banner? Claro, porque los videos, o sea, en realidad no es que hay publicidad corta y larga El video rewarded siempre mide lo mismo, no al menos es lo que me da para construir el plugin Mirá, yo estoy jugando un juego que eh, los videos rewarded eh, a veces son de publicidad corta Claro de 15 segundos eh, Y otros que son de publicidad larga de eh, 30. Qué más claro. Quizá... Pero a veces, se, eh, cuando me ha pasado de eh, videos de 30 segundos, que a los 15 me dice que ya puedo omitirlo para y, y, y tengo el reward igual. Claro, quizá a donde está la confusión es que el plugin te deja poner video, no importa que duración. La duración se debe definir en AdMob, o sea ellos claro. la tienen que crear allá la duración. no uh -huh. Ah, puede ser eso. Entonces habría que decirle a los colombianos que tienen que crear uno con publicidad corta y uno con larga. Perfecto. Sí, sí, sí. Listo. Eso me encargo yo el martes vale. de explicárselos. Genial. Buenísimo que, que surgió. Y bueno, cualquier duda, consulta, recuerden que está ese documento para chequearlo. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, no les robo, no les robo más tiempo. Eh... Eh, sí, sí, te encargo. Te encargo y, eh, no, Iki no. Sergio, te encargo esas animaciones, así yo puedo simular el gameplay del juego. Sí, sí, en, ahora en un rato ya me puedo eh, Nada, sí, hago, hago ese trailer con toda la magia y así, así, así la hypeamos un poco. Ah, no les pasé la página eh, bueno, dale, no. de Champ Productions. Hey, ¿Querés que te arme video del menú que hice o eso no es necesario? Eso es para si querés los... malo, si querés malo. Como oh, para que lo tengas La página la están desarrollando todavía, la, la, la paso por Telegram. Dale. ¿Le está quedando buena? Está quedando buena. Está quedando buena. Sí, yo me eh, figuro en Linkedin como Game Producer de Jam Production también, porque van a salir Roberto que está queriendo vender, va a salir a vender con, con Banff Penalty Challenge. ¿Qué le metes vos al Linkedin? ¿Algo en particular? Yo la verdad que no, nunca me puse el malo. La verdad, no. no le Después métete en el mío para chusmearlo. Pero me, a mí me contactaron ellos por el Linkedin, te puedo hasta mostrar el mensaje, el, flashero, el, no, no. el, el mensaje que decía, eh, nos encanta tu juego de Banfield Penalty Challenge, te queremos contratar, así de una, el primer mensaje que recibí de ellos. Un el Bueno, bueno bárbaro, sería. Estuvo, estuvo bueno porque ahí empezó la relación, digamos, a, claro. a surgir no hace unos meses. pero. Hay una cierta, ¿viste? Hay una confianza para decir, mira esto no va, esto sí. Yo les tuve que decir, bueno. cuando ni bien los conocí, les tuve que decir con mucha cautela, el juego que les están les, los están robando, el juego es una mierda y se rompe por todos lados. Sí. Bueno. ¿Viste? Y la verdad que no, no me gustaba iniciar la relación así, pero... Un echadero de guita también, que ellos no sí. Comerían, claro. Pobre. Sí, bueno. sí, sí, sí. Bueno. Así que bueno, pero nada, hay buena onda con ellos, por suerte. Está bien. Y como le, le dije la otra vez, eh, esperamos que sea el comienzo de una, de una larga amistad laboral. Laboral. Con dinero de por medio. Sí, sí, seguro, ¿viste? Está todo bien. ¿Qué se puede hacer? Bueno. Que beneficio mutuo, porque sí, a ellos les conviene que nosotros hagamos bien el trabajo y a ellos uh -huh. le, a lo mismo. Bueno. Sí, sí, sí. Así que nada, la verdad que en ese sentido, bueno. bien eh sí, ahora voy a meter un poco de magia en LinkedIn este. aprovechando que Bruno duerme voy a meter sí, un no, poco te, en... te preguntaba eso de LinkedIn porque yo estos años he metido en todos lados y me contacta gente pero para decirme Vicky, esto es, es algo profesional, freelance, te pagamos cuando termina el proyecto, no, sí la chupame las viejas No, no, no, no. <risa> Y no. tengo miles de esos mensajes, o sea, la mayoría son de eso entonces estoy pensando qué hice mal en LinkedIn para que ese tipo de gente me contacte, no digo que qué abre... No, hay, hay de todo, hay de todo, hay eh, de todo, la verdad es que hay, es que hay de todo, el, en la senda del señor, pero esta gente fue seria del minuto uno, eso está bueno, eso está bueno, viste, eh, a mí me han contactado gente de un montón de lados, eh, ...para entrevistas y todo, buscando gente de, del palo mío de producción de videojuegos... ...y la verdad es que en general bien. Ah, mira. En general bien. Pero bueno, eh, así que nada, eso. Después chumete el Linkedin mío mira, para que lo tenga de referencia. Dale. Buenísimo. Bueno chicos, estamos al habla. Dale, cualquier cosa avisen. Seguro. Abrazo sí. grande, buen fin de... inflame Sergio el domingo. ¿eh? Sí, sí, sí, dale. Nos vemos. Cuídense. Chao, Chau, chau.